¿Y para quién cargas todo ese montón de ladrillos? ¿Dios? ¿Es eso? ¿Dios? Te diré algo. Déjame darte información confidencial sobre Dios. Tu, tu, tu, tu, tu. ¡Es un casero indiferente a la vida! ¡Alabar no, eso no. nunca! Uh, Estoy culminando, Kevin. Kevin. Es mi tiempo, ¿eh? Nada me dejo llevar, por el ritmo ya está Lo hago duro puro, esta mierda sin cortar Fumo a los ya loco por la ciudad Una rica linda risa y mucha humildad No hay otro igual, te llamaré cuando te bien También cuando estés mal yo a veces no voy a fijarte, escribo la verdad Me encanta ser así, así tú no podrás Yo soy original, como el Juan Disfruto del momento y de todo mi rap pa que Pasado más. No vaya y que otra vez la vuelva a cagar ah. El dinero no manipula, el amor se pierde La verdad te duele ah. La música te ayuda que sea más fuerte Olvida y no pienses ah. El dinero no manipula, el amor se pierde La verdad te duele ah. La música te ayuda que sea más fuerte Olvida y no pienses Sé como tengo que hacerlo, no pierdo el tiempo Si no tengo, sé ¿sí en qué momento puedo perderlo, voy sin miedo Siempre consigo tapas con puto juguero fumo mirando al cielo, ese amor de es pasajero No quiero pensar más soy en el olor de su pelo Quiereme por lo que soy y no por lo que tengo Soy un barrio callejero Si no me dan trabajo, salva la chiva, mi pelo te sufrirá, no te miento, el niño es sincero más fuerte olvida y no piense eso, sí, uh. el dinero no manipula